Buenas tardes, noches. Como otra caña regenera, aquí estamos. Eh, eh, como a todo el mundo creo, nos impacienta mucho el tema del cambio climático... Pues hemos estado por este título y este ponente tan fantástico que voy a presentar eh, un poco el título este de presión civil ante el cambio climático, ¿vale? ¿Qué, qué podemos hacer? Ya nos hablará él. ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Eh, este peculiar personaje que os describiré un poquito. Eh, por sus por su penas corre mucha sangre por ahí, alemana, holandesa, asturiana, tiene bastante influencia de todo tipo, profesor de arte como profesión y con gran dominio del lenguaje publicitario y propagandístico y por los avatares de la vida dio con Extinción Rebelio así que creo yo que a través de Extinción Rebelio sus dones y talentos los pone al servicio de la sociedad y aquí lo tenemos para que nos explique un poco de qué va Extinción Rebelio y todo el tema un aplauso Eh, bueno, antes de nada, gracias por venir, el hecho de que estéis, sobre todo si estáis para escuchar la conferencia, si pasáis por aquí, pues, pues maravilloso, pero si estáis para escuchar esta conferencia en concreto, pues ya denota que os interesa este tema y ya denota que hay, eh, supongo, un, un interés, una inquietud, como, como se si quiera decir, eh, sobre estas cosas. Efectivamente, yo soy profesor en un instituto. Hay, hay tres alumnos maravillosos que se han venido desde Molina. Gracias, chavales. Y bueno, la, de dónde nace eh, en concreto mi interés por estas cosas, pues quizás explique un poco también esta charla de hoy, porque por una parte creo que sobre todo a raíz de leer teleos y cómics, a partir de los cuatro años eh, pues me, siempre me ha fascinado lo visual me ha interesado todo ese mundo y creo que también se si lee otras cosas tiene que ver con eso con que empecé a leer cómics y por ahí y por otra parte pues mmm, bueno mi padre es bastante digamos crítico, digamos, eh, a veces un poco irritante incluso en eso, pero suelte de razón el puñetero. Entonces, pues esta cosa de que de pequeño te está enseñando cosas y tú las vayas viendo, pues, pues hace que, que para mí sea un poco inevitable, supongo también como para vosotros, por, por otros motivos quizás, el que me, me importe lo que me rodea, me moleste muchas cosas, me gusten muchas otras, y, y bueno, sienta que, que, que esto podría ser mucho mejor, con lo cual, eh, pues, de alguna manera se juntan las dos cosas, creo, en, en el tema del activismo. Eh, pertenezco desde hace seis meses al Movimiento Fisher Rebellion. Para quien no lo conozca, es un movimiento que se levanta en octubre del año pasado en Reino Unido para. Eh, tratar de empujar a los gobiernos a que tomen medidas reales ante el cambio climático. Cuando digo reales me refiero a que, bueno, eh, desde el año 70 y pico, que es, eh, empezamos a tener informes sobre el clima, hasta ahora, eh, siempre se ha dicho lo mismo. Y es algo como muy de cajón. Es imposible un crecimiento como nos lo tomamos, así en plan infinito en un planeta finito en un planeta con recursos que se acaban y el lo último que, bueno, lo que dicen los científicos en ese momento, en octubre del año pasado en concreto el IBCC que es el comité de científicos eh, de la ONU para investigar el cambio climático existe desde el año 90 básicamente es que nos quedan 10 años para tratar de contener en dos grados eh, el aumento de la temperatura. Que dos grados ya va a ser medio catastrófico, que lo ideal es quedarnos en uno y medio, pero eso es muy improbable y que si queremos, queremos mantener en ese margen la temperatura global, tenemos que reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso parece fácil de decir, pero con países como China o la India, en plena expansión económica, y quemando más carbón que nadie, por no decir la etc., en general este sistema, ¿en que estamos? Si uno se para pensar un poco, resulta bastante complicado. Por lo tanto, um, también si pensamos en que no se ha hecho nada eh, significativo en ese sentido, bueno, eh, lo que queda es, eh, es una rebelión potente, porque si no... Eh, los gobiernos no van a hacer nada. Desde el año 90 hasta ahora han aumentado un 60% cierto, los gases de efecto invernadero, en muy poquito tiempo, y si ves los índices, pues no paran de subir. Bueno, no he venido a hablar de eso, pero eh, digamos lo que plantea es que hoy en día la rebelión es mundial, y el tema es, ese, es sobrevivir, de alguna manera, es cambiar bastante radicalmente el rumbo de estas sociedades para poder eh, tener un mundo aceptable eh, el activismo eh, entendido como acción de la gente no violenta porque entonces se denominaría guerrilla y por no violenta hablamos de no causar daños físicos eh, no destruir propiedades etcétera eh, existe desde tiempos inmemoriales. Es decir, pensar que la única manera en la que los humanos nos hemos revelado y nos hemos defendido ha sido la fuerza y la guerra es ignorar muchas otras tácticas que la gente ha usado para reclamar o para rebelarse o para empujar a cambios. Uno de los primeros ejemplos eh, que se conocen es en Roma en el año 1 había una parte de la sociedad que consideraba que eran excesivos los impuestos y simplemente hacen una especie de huelga se van de la ciudad la ciudad entra en un paro y eh, sus derechos son más reconocidos les hacen concesiones y de alguna manera tienen éxito eh, las maneras de revelarnos han sido muchas, pero el eje de la no violencia es lo que hoy en día diferencia, sobre todo, eh, la acción general. Vamos a hablar ahora primero un poco de los orígenes actuales de, de, de, durante el siglo XX de eso, y, y luego pondré algunos ejemplos contemporáneos de cómo eh, la gente en distintos lugares del mundo, y de distintas maneras, uh, hemos intentado que se escuchen nuestras programaciones. Pero antes me gustaría haceros algunas preguntas, eh, simplemente de levantar la mano, ¿vale? Muy sencillo, que, eh, considere que sí, levanta la mano y, y ya está, simplemente para ver. Eh, que levante la mano quien sienta que la situación actual con el medio ambiente puede cambiar sin que haya presión de los ciudadanos. Es decir, que el cambio va a venir de los políticos porque sí. Que levante la mano quien sienta que no hay conexión entre las grandes multinacionales y los gobiernos, y los gobiernos mundiales y las decisiones. Que levante la mano quien sienta que. Las grandes multinacionales quieren el bien común, quieren nuestro beneficio. Y que levante la mano quien sienta que los medios de comunicación quieren nuestro beneficio real. Que seamos de verdad felices. Este es el motivo de que hoy nos levantemos. Que estamos en manos de personas que no desean el bien común y no nos lo van a dar gratis. No van a renunciar a sus privilegios, no van a rebelarse contra sus compañeros de gobierno, porque sí, solamente si hay una presión social suficiente que les eh, impulse a eso. Sobre eso hay un estudio en el que se basa Extinction Rebellion, eh, que tiene más o menos 10 años. Lo hace una eh, estudiosa catedrática en, en Oxford, analizando todas las revueltas civiles que habían tenido éxito o no, todas las revueltas civiles del siglo XX. Y analiza las que han tenido éxito, las que no, por qué sí, por qué no. Y saca dos conclusiones. Pues las puede ver. La primera es que toda revuelta que ha pasado de un 3,5% de la población ha triunfado. Y ha tardado más o menos un año en triunfar desde este momento. Es decir, se ha llegado a ese porcentaje de la población altísimo, bastante alto, y tiempo después lo han conseguido. Es decir, ha habido una onda expansiva, ha habido algo que ha cambiado todo en una sociedad y eso ha hecho que al final se acabe consiguiendo. El otro dato importante es que la, las revueltas no violentas han tenido el doble de éxito que las violentas. Y las razones son muchas. Primero, si te revuelas, te, si te revuelas violentamente, tienes delante al ejército y a la policía. A ver cómo consigues hacer algo ahí. Luego, ante una revuelta no violenta, cualquiera se puede sumar. Es no violento. No hay ese peligro. Cualquiera se puede informar de dónde son las reuniones. Se puede sumar gente de distintas edades. Y eso además hace que gente de distintas edades lo pueda ver y se pueda sentir identificada. Eh, básicamente es un cambio en la manera de mirar cómo podemos afectar al poder, cómo podemos influir en el poder. Y ojo, este cambio, digamos, el gran cambio que hay hoy en día respecto a eso, a cosas que ha hecho Greenpeace, ¿no? activismo o cosas así, es este. Tenemos que ser muchos, tenemos que ser no violentos, y para eso de alguna manera lo ideal es que todo el mundo puede aportar. Todo el mundo puede hacer cosas. Eh, voy a poneros un mini video. Tenía música, pero como era música de fondo y tal, no es importante. Destincha eh, Rebellion sobre esto. Imaginaros música de fondo, así rockera. Bueno, voy parando un poquito para deciros. Lo anterior es gente que se pega. Gente que pega sus manos a eh, la puerta de un banco para que no se pueda entrar, a un avión, se han pegado a la parte de arriba de un avión cuando se tomó Heathrow, se pegan a la calle bloques de cemento en la calle y se pegan a la calle para cortarla. Tiene que venir la policía y con mucho cuidadito, esto es en Francia, lo voy a enseñar en el vídeo, no me da pena. Vale, eh, Francia, donde además la policía es mucho más, mucho más dura, o sea, en Francia se están viendo cosas muy salvajes, entonces claro, ante esto, ¿cómo te van a pegar si estás ahí, pegado en el suelo, <risa> indefenso, o sea, ¿cómo queda eso en prensa? <risa> ¿Eh? Entonces llega por la noche, o sea, todo esto tiene un rollo porque hay que prepararlo bien, es ilegal. Tienes que usar eh, herramientas como Signal, que es una especie de Whatsapp totalmente criptado, para prepararlo y por supuesto ir con cuidadito. Entonces llegan por la noche, eh, ponen, se pegan las manos ahí. Esto es Extinction Rebellion, el logotipo de extinción Rebellion es un reloj de arena. Como queda poco, cuidadito que no vamos sobrados de tiempo. Y tiene que ir entonces la policía como con productos químicos porque, ah, no puede tampoco cerrajarte la piedra. ¿Qué pasa con esto? Que cuando, te, cuando tú vas a una manifestación y alguien te ve, es una cosa, es un nivel de presión. Cuando tú pones tu cuerpo y tu seguridad delante de la policía y, en, y ante obstáculos... Es otra cosa, ya se ve de otra forma. Voy a poneros... algún otro ejemplo de cosas similares. Ahora. Bueno, seguimos con esto, ¿vale? Táctica primera, pues, pegarse... ¿eh? a los sitios. Eh, sonidos de guerrilla, eh, batucadas, cosas así. Conciertos. Eh, banderas... Descolgar banderas, descolgar estandartes, situar cosas en el espacio público. Eh, jardinería de guerrilla, también al cortar calles se ponen plantas, se ponen grandes maceteros. Da otra imagen, además, da otro rollo. Eso son los hashtags. Eh, láser y proyecciones sobre edificios públicos, sobre lugares emblemáticos. Eh, graffiti, reverse graffiti, eso que está haciendo ahí es un stencil. Si alguien no lo conoce, un stencil es la técnica que usaba, sí, como un grafitero que ahora es hiper conocido, que hace eso. Eso es lo bueno que tiene, es que puedes hacer un dibujo detalladísimo en un segundo. Haces así, si tuvieras que pintar eso con un pincelito, tardarías horas. En nada de tiempo puedes cubrir un barrio o una ciudad eh, con un mensaje, con un dibujo. Teatro de guerrilla, ahora veremos algún ejemplo. Eh, cartelería, supongo. Eh, llamadas al boicot. Ahora hablaremos del boicot. De las... El boicot se usó en, el, en la lucha contra la apartheid en Sudáfrica. En los años 80 se hacen boicots y, se, y finales de los 70 se hacen boicots a empresas de blancos como forma de protesta, como, los, como la, la mayoría de color eran los que más compraban, tuvieron serios problemas. Y ojo con el boicot. Las empresas se mueven con márgenes de beneficio muy escasos. Si Volkswagen pierde un 2% de ventas este año, se va al carajo. Tiene serios, muy serios problemas. Da ahí, esto es lo que hemos hecho aquí en Murcia. más Muy sencillo, se tumba la gente en el suelo, alguien de algo, lo hemos hecho dos veces encima, enfrente del corte inglés. Todo el rato que había gente en el suelo, había un corro alrededor. Luego ya cuando nos quedábamos con el megáfono soltando el rollo, ¿verdad? ya la gente se iba. Pero el último fue en, el, en el, día, el día viernes negro este, el Black Friday. Pues mientras la gente está en el suelo, hay una música sonando, hay alguien hablando, la gente se para. Hay una cosa sobre esto, el espacio público, no sé si os habéis fijado, es muy aburrido. Pasan muy poquitas cosas que se salgan de lo esperable, de lo normal. Y eso es una oportunidad estupenda. A poco que hagas llamar la atención. Si encima pones unos códigos QR, que no sé si sabéis qué es, esas cosas con cuadradito, que lo, lo enchufas con el móvil, lo escaneas y te lleva a una web. Ya estás estableciendo una conexión con por qué estás ahí. Eh, la gente se encadena se encadena además el cuello abejas o sea, cosas visualmente muy impactantes pero encima es que tiene que venir la policía y sacarte ahí con un cuidadito considerable para no cortarte el cuello pintar las calles, ahora veremos bueno, voy a enseñaros algún ejemplo de pintar las calles. Bueno, esto fue una acción en la cual... Bueno, varias acciones con sangre, ¿vale? Extinction Rebellion tiene una, un rollo también con la sangre, eh, porque es la sangre de todas las, del 60% de las especies que se han, exter, se han exterminado ya y la sangre nuestra, si no vamos con cuidado. Claro, además, a poco que hagas, tú mismo te manchas y es súper impactante eso. Fijaros esto, imaginaros, sangre bajando por una escalinata. Además, claro, esto está pensado, es biodegradable. no vamos a dar puntadas sin hilo. <risa> <risa> como remolacha y cosas así. Claro. Vale, pero claro, gente vestida de blanco, silencio o una música dramática. Y esto fue los pobres, bueno, pobres, un, con un camión de bomberos estaban tirando eh, sangre falsa, pues no sé, ese edificio no me da tiempo a investigar, el Parlamento o algo así inglés, un edificio oficial inglés, estaban con un coche de bomberos tirando... Lo que pasa es que se les soltó la goma y ha quedado más cómico que, que dramático. Pero bueno, esto es ellos intentando <risa> la goma, hombre ahí. A ver, eh, no, los, se está inventando mucho de esto. O sea, es normal que muchas cosas no salgan. ¿Os han explicado algo de esto en el cole alguno? ¿Os han enseñado que esto era necesario y útil para algo y, y que podíamos conseguir cosas con esto? No, creo que lo que nos han dicho es lo de votar cada cuatro años, ¿no? Y que ahí sí, ahí sí. En fin, eh, lo dicho, hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal. Una de las cosas que se dice en Extinction es, lo único que tenemos que pensar es si es lo bastante seguro hacerlo. ¿Es lo bastante seguro? No te va no a pasar nada malo. Adelante, inténtalo. O sea. Um, bueno. Teatro de calle, tal, la in. pintar las calles. ¿Esto no sé qué es? ¿Swarming? Nadie sabe inglés. ¿Qué significa? ¿Significa qué, perdón? Wars significa guerra. Jean Pierre, ¿cómo has dicho? Perdón. Y Wars ha decir la palabra. significa guerra. Ajá. Deshacer la guerra, a lo mejor, o luchar contra la guerra, algo así. ¿Sí? Enjambre. Enjambre. Enjambre. Sí, Sigo sin saber de qué. Pero bueno, da igual. Eh, agitación pública, repartir eh, folletitos, cosas así, sentarte, sentarte en los sitios, ya está, con eso llama la atención. Y bueno, eh, si queréis investigar más, pues Extinction Rebellion Hay, Bueno, voy a enseñar también otro vídeo ya para acabar de, con Extinction Rebellion, os hablo ahora de otras, otras luchas que en el fondo han permitido esta, o sea. Eh, si en Latinoamérica, en Sudáfrica, en muchos sitios de Asia no se hubiera hecho de vuelta no violenta, no estaríamos hablando de eso, ni siquiera existiría. ¿vale? Por otra parte, también decir que protesta civil no violenta han sido las huelgas que ha permitido que vivamos como vivimos hoy, que tengamos vacaciones pagadas, que haya jubilaciones y pensiones que, haya, con, que los niños no tengan que trabajar desde los ocho años o seis gracias a eso estamos aquí hubo también revueltas violentas ojo y hubo, hubo casos que no voy a entrar ahí porque eran momentos históricos que yo no he vivido y a ver cómo habría yo reaccionado entonces pero las vueltas son acción no violenta, también y por cierto, de las más útiles, porque de alguna manera el poder está perdiendo moralmente pero también económicamente, y esa es otra. Si el poder no se siente atacado y no se siente perjudicado, no le cuesta nada ignorarte. O sea, Grippy lleva 30 años jugándose el pellejo, descolgándose del sitio, poniéndose con el barco delante de los balleneros y tenemos un 60% más de visiones de gases de efecto invernadero que hace 30 años. No es que no haya servido de nada, ojo, que hay gente que se lo dice y me sabe muy mal. Es que no ha servido de nada lo que habéis hecho. No, o sea, si no hubieran estado, <risa> peor, o sea, no se hablaría de esto, no. El cambio radical es, ojo, que ahora nos jugamos el futuro nuestro y ahora tenemos que estar todos ahí porque si no, no vamos a conseguir nada. Es el cambio. Cuando... Ellos también lo decían eso, pero todavía no había esa alarma social, todavía no había esos datos científicos de alguna manera tan extendidos y, y esta sensación de todos de este sistema es una locura, de cómo podemos tirar tanto plástico, porque sí, o cómo podemos estar trayendo cosas que tenemos aquí desde el otro lado del mundo, porque son un poquito más baratas y no sé qué. ¿Quién? A ver, son un poco más baratas, pero porque no se está pagando el daño. No se está pegando el daño natural y lo que a nuestros hijos y nuestros nietos les va a costar eso. Eso no se está cobrando, por eso es tan barato comprar chino. Ojo, y que podríamos hacer con la tecnología que tenemos ya, cosas que duren siempre. Que lo podríamos hacer hacía 100 años, que todos habéis visto lo de la bombilla, es la que no se apagaba nunca. Todos habéis oído hablar de la obsolescencia programada y supongo que muchos sabréis que han pagado para la obsolescencia programada, que han pagado técnicos para que vean cómo se va a romper esto cuando lleve dos años de uso. Eso que parece una tontería, dice, bueno, me compro otro, claro, me compro otro, pero es que todos tenemos que estar comprando nosotros todo el rato. ¿Y dónde va todo eso? Otro dato, el plástico que en teoría reciclamos aquí lo estamos mandando fuera. Lo estamos mandando a otros lugares. Sí. Fátima, ¿dónde son los sitios? ¿Madagascar? o por ahí? Malasia, Madagascar... Si un container y no sí, en el, en el <ríe> encima? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Es decir, cuidadito. Y cuidadito también con las falsas soluciones. Sí. O sea, que me digan que para reducir las emisiones de efecto invernadero tenemos que cambiar todos los coches del mundo por coches eléctricos. Y que en ese proceso, la cantidad de plásticos, pintura, metal que hay que sacar, estaciones de asamblaje, transporte, que todos todo eso no vamos a contaminar muchísimo. Y las baterías. Y las baterías, vale. Una batería de Tesla y unas 20.000 baterías de móvil. El litio se acaba. De hecho, está en el salar de Uyuni, es. ¿En Bolivia, donde han dado un golpe de estado hace poco? ¿La derecha, extractiva? No casualidad. ¿Casualidad? O no causa, no causalidad. Y luego, a ver, eh, ¿cómo vas a llevar todos los barcos del mundo con baterías eléctricas? ¿Cómo tienes, no solo para los coches, sino también para los barcos y los aviones? ¿Cómo nadie en las altas esferas está hablando de cambios radicales de modelo? ¿Cómo se permite que Endesa, Iberdrola y Eversol patrocinen una cumbre contra el cambio climático cuando vale, están venga a decir que son verdes? ¿Alguien ha visto algo en condiciones últimamente al respecto a que hayan hecho algo de verdad radical para hacer un cambio radical? Porque yo no. Entonces, ¿en manos de qué psicópatas estamos? Amiguetes, además. ¿No? que cuando se jubilan de la política se van a esa y se van a no sé dónde a cambio de, de lo que han hecho antes y de seguir, de seguir siendo un motor ahí dentro ante eso quizá la esperanza es también que nuestra revuelta nos enseñe cosas que nuestra revuelta nos enseñe Cosas de nosotros mismos que podemos sacar, como esto. Aquí uno puede entregar propaganda, puede diseñar propaganda, puede quitar cosas en las calles, puede pegarse a sitios. Depende de tu nivel de espíritu aventurero. Pero va a haber cosas para todos, para informáticos, para pedagogos. Voy a poneros un vídeo, que es una pena que no se llegue al sonido, pero bueno, eh, luego lo podéis buscar. Eh, de Extinction Rebellion voy a un cachito que no se haga muy largo pero, pero bueno lo voy comentando es sobre bueno Extinction Rebellion como decía surge en octubre del año pasado en Reino Unido eh, lo crea un colectivo que ya estaba en estas cosas colectivo que se llama Raizap que ya estaba pensando en estas cosas uh, La primera cosa que hacen es juntar a unas mil personas en Londres. Una protesta de unas mil personas en Londres en noviembre, creo. Noviembre, diciembre. Y ya sale bien. Van allí, sale todo bien. Lo siguiente que se plantean es bastante más ambicioso. Este año, en Semana Santa, 2019, cortan Londres durante 10 días. El centro de Londres puentes y plazas cortados. Hay que decir también que la policía en Inglaterra no te puede pegar así como así, ni te puede y hacer ciertas cosas que aquí o en, o en Francia. Y eh, niveles de, de buen rollismo, eh, Reino Unido, España, Francia. Y luego como muchos otros países por abajo que están mucho, peor ahora hablaremos de eso. Eh, Semana Santa, ¿vale? 1 de mayo de, de 2019, después de toda esa movida, después de pérdidas y de, y, de, y de todo tipo de acciones también en la calle en la que se han ganado el favor de la gente, porque, el, porque ahora veréis qué bonito es, eh, el gobierno escocés es el primero del mundo que decreta la emergencia climática y tres días después el gobierno del Reino Unido. Si no llegan a hacer eso, si no llega a haber esa movilización social. A lo mejor estábamos esperando todavía, no lo sé. Y lo que os decía, creo que en este vídeo se ve bastante bien lo que es Stinchel. ¿sí? Sí. Lo, que, lo que nos gustaría que fuera que enunciara. <risa> Nuevamente, imaginaros la música. <risa> de vosotros lo visteis recordarán que esta forma M como forma de, de estar en la calle como forma de, de ocupar el espacio público si os fijáis en el espacio público tú no puedes hacer nada si no has pagado en principio si tienes un escaparate o tienes un lugar para poner carteles y lo has pagado ok, pero si no hay solo algunos poquitos sitios donde puedes poner cartelitos en concreto en España, pues... Te buscan mucho las vueltas, pero podrían buscarte las vueltas por juntarte 20 o 30 personas en una plaza sin permiso. Y en todo caso es el poder, es el poder punitivo, de alguna manera, el poder eh, de lo que te pueden obligar a no hacer. Pero también fijaros las de cosas que no hacemos, porque no? Porque no ha hecho falta ni siquiera que nos obliguen a no hacerlas, sino porque ha dejado de ser normal pues que la gente se salga de las sillas a la calle para hablar por la noche no, no pasa Ahí no te gastas dinero pero pero ya no ocurre o... no sé, a mí me llama mucha atención cuando veo gente eh, subsahariana hablando en grupetes de 5 de 6 digo, no es tan normal que esto pase ¿no? y, eh, y cuando voy a Argentina sí lo veo eh, bueno, son cosas que, que, que, que somos nosotros los que vamos a poner el límite de hasta dónde pensamos y, hasta, y cómo y hasta dónde reaccionamos. Pero hay que tener en cuenta que todo eso está funcionando en nuestras sociedades y también nos está cerrando un poco posibilidades. ¿no? Lo que yo mismo creo que no se debe de hacer o que es raro hacer o que me van a mirar raro si lo hago. Um, efectivamente, cuando hay una tensión, es más normal que ocurra. Un muy buen ejemplo es Chile. En Chile, bueno, eh, la tradición de revueltas es, es, muy, es enorme. Um, lo que pasa es que siempre había tenido un cariz político. Eran eh, sindicatos, eran partidos políticos, los que convocaban, los que lo movían, y tenía una estética, y tenía un estilo. A raíz de los años 90 y sobre todo los 2000 eh, con la llegada también de cierta relajación democrática, es decir, no te podían ya torturar como cuando en la época de las dictaduras, eh, se despliega un montón de cosas, sobre todo en las revueltas de los estudiantes. Eh, voy a poneros algunos ejemplos de cosas que se han visto sobre todo eso a partir de los años 2000. Y formas que están inventando también eh, la fo las formas de luchar. Decir que tiene mucha importancia cuando estudiantes de arte, es decir, de teatro, de bellas artes, se suman y aportan. Porque ya lo estamos viendo, esto de alguna manera es una batalla por la opinión pública. Y si tú haces eso bien, si tú eres delicado, si tú aportas algo, tienes muchas más papeletas para ganar, ¿no? Bueno. Aquí viene la música de Star Wars, lo presentan así. Eh, y bueno, están hablando de distintas formas, pues pintarse, maquillarse, etc., disfraces, bailes. Eh, que levante la mano que no ha visto el, el baile este, el feminista, ¿cómo se llama? El, tú eres el violador. Que levante eh, la mano quien lo haya visto. Y que levante la mano quien quiera describirlo un poco a los a quienes no lo han visto. Si sí, por encima. Pues bueno, una, son grupos de mujeres que se han extendido por todo el mundo, en Chile, grupos de, de chicas principalmente, que se van a los ojos, para la mayoría con una venda y la canción está diciendo que el vibrador eres tú. Yo puedo llevar ropa, no sé exactamente la letra, no me acuerdo, pero decía, vine a decir eso. Yo puedo llevar la ropa que yo quiera, puedo vestir como yo quiera, porque el vibrador va a ser el tú. El problema no era el lugar ni el momento, sino, sino copa, tú. O sea, no me digas que el lugar. Y el baile tú también, hace? porque la ciudad sentadillas, de sentarse con la última reunión que hubo, entonces también la coreografía está relacionada con, con la canción, con la letra. Es una coreografía más como que cualquiera puede aprender sí, muy y, y hacerla junto con los demás, no tienes que haber hablado con ellos, no tienes que haber hecho nada. Otro factor súper importante hoy en día, la capacidad de viralización, de que algo tú no tengas que ir explicándolo uno por uno, sino que se pueda ver un vídeo tal día en tal sitio y se va y se hace. Este domingo hay aquí en la Mercedes, va a hacer. Este domingo a las 5 y media. A cinco las 5 y media es y a las 6 y, ah, y, y media la oficina. Ah, qué guay. 5 y media es de 16 y media la acción. La acción la Y bueno, además... Eh, ¿Dónde has dicho? Eh, la Merced. En la Mercedes. En la Mercedes, la Plaza de la Universidad. ¿Eh? ¿no? Sí. sí. Ah. Eh, la Plaza de la Universidad. Fijaros que además yo personalmente estoy en, en estas cosas interesado desde la carrera, digamos. Yo estudié en Valencia. En Valencia hay un barrio que se llama El Cabañal, que es un barrio que está al lado de la costa, que justo corta, o allá sea, hay una gran avenida que se llama la Imaginamos que esa gran avenida va hacia el mar en perpendicular y ¡pum!, delante tiene El Cabañal, que es un barrio precioso, con casas modernistas, de pescadores, de casas bajitas, que todavía mantiene el rollo del barrio y llevan queriéndoselo cargar como 40 años, 30 años o algo así. Entonces, eh, hay muchos profesores también de la Universidad de Bellas Artes que viven ahí, y a su vez… y, a, y alumnos… perdón. Ah, o sea que… si ¿sí hay que decir algo, que me… paran, que yo hablo mucho. <risa> eh, entonces, eso, se lo quería encargar, entonces, desde siempre, pues, una de las cosas ¿sí, ha oh? sido Bellas Artes, hacía eh, jornadas de puertas abiertas, por ejemplo, en el barrio, y vecinos del barrio ah, vaciaban una, una habitación de su casa y un artista le intervenía, un artista estudiante, un artista más reconocido de todo, le intervenía, hacía algo en esa habitación, entonces tú ese día ibas por el barrio y subías a las casas y, y entrabas a esas habitaciones y las veías y, y luego en las calles también se hacían cosas y no lo han tirado todavía. La, la que Rita Valvera la la la intentó... Sí. No, sí. no, sí, no, ah. Ahí la de la mujer luchó, ¿eh? Sí. Lo que estamos hablando es que hay una fuerte presión ciudadana que el barrio se posicionó muy fuertemente en contra. Sí. Y ahí fue la presión ciudadana. Fue ¿no? no, presión no, ciudadana, que hace que además mucha gente conozca el conflicto. Bueno... Perdón. ¿Qué movimiento ha tenido un enorme éxito últimamente aquí en Murcia? Eh, eh, eh, eh. El soterramiento. El soterramiento. O sea, el soterramiento es un caso de libro de un movimiento no violento que triunfa y además por otro factor que no he dicho. Gracias, chicos. Gracias. Mm. Me emocionan estos cabrones. Eh, otra cosa aguantar es decir todos los gobiernos pueden aguantar una manifestación enorme de gente enorme una manifestación enorme un ojo hace que se vean muchas cosas, pero un gobierno puede soportarlas sin problemas. se han hecho cosas gigantescas en Europa por el clima y por otros motivos no ha pasado nada lo que no pueden aguantar es una cosa permanente a ese nivel por eso quizá el 15M, si se hubiera quedado en las plazas, habría conseguido cosas. Porque es tal la presión que está teniendo el gobierno que, que algo pasa ahí. Entonces, otro elemento que hay que pensar, y además fijaros que chuli, que eran eh, vecinos, que estaban ahí viviendo, se bajaban, hablabas, convivías... Otro factor súper importante de esto, conoces gente cojonuda. Lo que os decía yo, estoy... he hecho cosas en Valencia con aquello, conocí gente muy guay. En México estuve un año estudiando ahí, con una beca, el último año de carrera. También me metí en estos jaleos también conocí gente muy guay. Y luego en Alicante una cosita he hecho, y luego aquí en Murcia, distintos colectivos en distintos momentos de mi vida. Y siempre la gente que se acerca ahí, pues hay de todo, como en botica, pero en general no es gente guay gente con, con sus movidas como todo el mundo, como yo, pero con un corazón bueno, ¿no? okay. Entonces, otro buen motivo para el activismo. Luego, bueno, eh, lo que os decía, si a alguien le gusta bailar, si a él le gusta la música, simplemente con eso ya estás eh, llamando la atención y generando disfraces. Esto es lo que comentaban antes de los movimientos un poco la antigua, en Chile y bueno el contraste con lo de hoy es decir disfraces ahora os enseño algunas imágenes si queréis de la de Madrid del otro día que grabé eh, disfraces de todo tipo, bueno esto es cojonudo perdón, estupendo eh, fueron la marcha por dentro como era eh, me parece 1800 horas alrededor de la moneda, ¿vale? Creo que 1800, 1800 días fue lo que tuvieron de dictadura en Chile. Entonces, se organizaron para estar 1800 horas corriendo sin parar alrededor de la moneda, que es el palacio de allí. Entonces, bueno listas donde te apuntabas, te comprometías a un tiempo, ibas ahí a esa hora, no sé si por la noche, a lo mejor por la noche no, no lo sé, a lo mejor sí, porque son así. Son así, ojo, y además son así porque están más jodidas las cosas ahí. O sea, aquí vivimos en una especie de burbujita, muy guay, está todo muy limpio. Ahí, mirad, yo cuando estuve en México me contaron que las enfermeras, se manifestaban sacándose sangre y tirándola en el palacio de gobierno de México, aquí <risa> en la calle. Claro, o sea, es que es que es que te echen, es que tengas que tener dos trabajos para vivir, es que tengas que tener dos y tres trabajos para vivir, siendo profesor, mejor siendo enfermero. Por otra parte. Otra cosa que he contado uno de los fundadores de Extinction Rebellion decía. No sé quién de la organización, de la gente que está arriba, se reúne bastante a menudo con sindicalistas de argelia. Y todos tienen marcas en la cabeza para ser doctorados. Aquí nos pueden detener y nos pueden poner una vuelta. Y ya. Y que te detengan, decir a un sitio que está limpio y que no te pasa nada. No es una cárcel de Argelia. Entonces, voy ahí todo. Porque correr, disfrazarse, carnaval, thriller, los eh, precedentes de lo del de de violador de buena manera entonces también decía estamos aprendiendo de cosas que ya se están haciendo en otros sitios muy bien bailado y luego va a quedar en varios sitios tal. y luego está de superhéroes lo mismo el baile sí recuerda más al, al de las chicas este baile recuerda y bueno ¿Para esto sale en prensa? Sí o sí, ¿no? O sea, montas eso, claro que sale en prensa. Y no nos olvidemos, una de las cosas que, que se juegan aquí es la prensa. Si sales en los medios, tienes miles de lectores que están ahí. ¿Guerra de almohadas? ¿Por qué no? Encima te lo pasas bien. Y además, esto también, fijaros, yo estudié Bellas Artes y todo se puede ligar con todo. La guerra de almohadas tenía una duración que eran los millones que iban a recortar en educación o algo así, o los. Sí, creo que eran los millones que iban a recortar en educación. 30 minutos, o los 30 millones de pesos o lo, o lo que sea que iban a recortar allí. Es decir, en el ámbito de la metáfora es enorme, es, es elástico. Pesatón, aquí estás, claro, imaginaos que es una gran vía, 50 parejas ahí morreándose, pues claro que llama la atención, y además guay, esto pasa bien, ¿no? claro. y bueno, esto es una pena que no se diga porque es la canción de Gris. Eh, cantada por, o sea, versioneada, entonces ella dice que está en las manifestaciones, el chaval dice como que está en casa y no, le, no quiere hacer nada, eh, que se va a comer todos esos panes, cantan muy bien además, cantan súper bien, y ella que está ahí preparando la manifestación los recortes, no sé qué, y este como que está con sus amigos ahí aburridos, y bueno, todo eso con la, con la cancioncita de Gris, y esto es el final romántico de la canción, lo ¿no? que canta ella, él el y luego los dos al mismo tiempo. Claro, esto es mirar automáticamente, o sea, exofacto. Eh, luego hay cosas, por ejemplo hay una. hay cosas que simplemente por romper lo esperable. También no ha habido así conocí, las peleas de gallos, eso que hacen en, en el hip hop, ¿no? que se dicen cosas y tal, y es como una pelea de verdad, porque se dicen barbaridades, y el que es más ingenioso y el que mejor lleva el ritmo, gana, ¿no? Como no se bien cómo lo votarán. Eh, pues ha habido una chica que ha hecho, como le ha pegado dos o tres zascas verbales, a un tipo como muy bien dicho, muy bonito, ¿no? como que ojalá nunca volváis a aplaudir estas cosas que se dicen aquí, cosas así, y se echó viral también. ¿no? El hecho de que algo, pues eso, rompa con eso, pues hace. Y bueno, eh, voy a enseñaros un par de cositas más que me, a mí me impactan mucho, y si queréis, pues abrimos un turno ya de de preguntas o de reflexiones o, o así, si os parece bien. De de ah, y lo de Madrid, vale. vale. <risa> eh, bueno, primero os voy a enseñar algo que a mí me, me emociona porque es como, bueno, pues lo voy a poner, ¿vale? Es, eh, hay un, un, se llaman Ende gelande es un grupo activista alemán que lo que hacen es eh, paralizar minas de carbón y ponerse ahí y, y paralizarlas y, y, y ya pues esto es lo que, esto es esto fijaros lo que es estos son ellos pues en un videojuego de eso, de destruye las torres. Al <risa> <risa> ataque. Esos negros de ahí son los policías. Que ya lo dado, que me dicen lo que cojones van a meter ahí. <risa> y al chat castilla, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con eso? O sea... <risa> No hay ah, sí. vainas a cielo abierto. Claro. A si cielo abierto no hay eso, fracking, ¿no? imagino. Y cosas así. Las maquinazas ahí. Los maquinazas. Claro, es que la seguridad ahí. Sí. Y que Claro, no va que haya sí. hay un, sí. un destacamento del ejército sí. para eso. Y encima sí. te riegan eso porque saben que le están grabando. O sea, sí. vacilones a muerte. Y fijaron las máquinas esas como. soy muy lavado de no, bueno. a mí me pone los pelos de puta eso, o sea, me parece como... Pero claro, no lo veríamos así si no tuviéramos drones, es algo que dices, joder, qué raro todo, ¿no? no, no o sea, yo he visto imágenes de esto y, eh, pues, bueno, eh, ahí la, la gente, de cerca, ¿no? Pero, puta ¿no? del, del aire luego bueno a ver cosas de Madrid eh, a ver si me queda algo así eh, bueno esto fue el día que yo me venía el domingo por la mañana esto es que además no te enteras o sea o sea si sí te enteras estás metido ahí eh, los grupos de Telegram y de Signal eh, básicamente lo que se sí fue salir así estos simbolizar los mares, Sí. un escritorio lleno hecho de, de papel maché y una estructura de madera y pues pasaron por todo Madrid lloviendo menos mal que lo habían barnizado no sé qué y, y así por mitad de Madrid que además estos días estaba apretado de gente comprando pues eh, música de fondo que no se oye pero Ahí está, y de vez en cuando se paran y hacen como un discurso para que para reunir gente alrededor y que se sepa. Eh, decir que aquí en Murcia hay una brigada azul también, en Extinción Rebellion, que fueron también a. Lo, lo estrenamos en la manifestación por el Mar Menor, que había como siete personas o seis vestidas así, y un ataúd de cartón que hizo uno, que es muy hábil, y y para Y nos fuimos también a Madrid a la. a la. a la de la COP. Pero vamos, bueno, no son estos. Ahora se si enseño los de aquí. Vale, pues este es uno de los momentos en los que se lee un manifiesto, se hace ahí un. un algo. ¿Mm? Ahí están con el megáfono. El sol, ¿no? Sí, el sol. Mm. Eh, además, ella lo lee en inglés y lo lee en castellano. Eh, hay que decir que a Madrid ha ido todo el mundo. O sea, eh, los grupos ecologistas dicen que esta va a ser la última cumbre donde se puede hacer algo. Se puede hacer algo de verdad. O sea, antes de que, de que ya sea mucho calor y ya se vaya todo el carajo. Pero bueno, eh, Fátima, ¿qué es? lo no, que no han hecho nada. Y, y no han hecho nada, de ¿verdad? O sea, básicamente... Bueno, decir que en Madrid, eh, a ver, ¿cómo os lo cuento? Eh, se iba a hacer en Chile, supongo que lo sabéis. Al final se hizo en Madrid y además de price corriendo, si yo con un mes y medio para montarlo todo, lo que se hizo fue cogerlo tal cual y llevarlo a Madrid, o sea, la programación que ya había, que ya van un año trabajando en Chile, dijeron la montamos igual. Se ha hecho un esfuerzo enorme por traerse a todo el mundo para acá, la gente que iba a dar las, las conferencias y tal, la contracumbre, y bueno, eh, y se han apañado los sitios para dormir. La gente de aquí dormimos en Getafe, en un pabellón eh, deportivo, eh, luego hubo mucha gente que y la Complutense uh, dio un edificio entero creo que la Facultad de Historia para que ahí se hicieran las conferencias pero también para que durmiera gente había como mil plazas para dormir entonces mucha gente se ha podido alojar ahí y bueno eh, diariamente se han hecho acciones y ya los últimos días como se ha ido a la COP se han hecho boicots directos a lo que estaba pasando perdón en la el sistema, que es donde se hacía la COP oficial, y digamos en la facultad de historia ha sido la contracumbre, que era como la no me acuerdo cómo se llama, la cumbre social o la cumbre social, que es la cumbre, está por la gente, eh, para la gente, no como bueno, esta gente que llama, eh, pues sabéis que las cumbres son mentiras. No. Y bueno, postureo, eh, postureo, postureo greenwashing, que le llaman, ¿vale? Es Endesa, comprando todos los periódicos, la portada de todos los periódicos, dos días antes y pensando que somos gilipollas, porque es que... Yeah. Decíamos, pero claro, obvio, dicen, no, saben que no somos gilipollas, saben que nos va a tocar las narices, pero dicen, nos compensa. O sea, la cantidad de gente que vale esto, que no se entera de nada y que vamos a quedar delante de ellos, como mira qué buenos somos, les compensa. Pues, si no, no lo harían. Yo creo que ¿tiene? tienen asesores suficientes. Es que un efecto tiene. Es verdad que les sobra. Porque sobrarles les sobra. Pero si supieran que iba a ser más negativo que positivo... Bueno, esto es el vídeo que hizo el país, ¿vale? Eh, pues nada, todas las cosas. Yo decir que uf, era brutal, no se acaba nunca. Yo, yo creo que recorrí de la mitad para adelante, un poquito más quizá, y fue agotador. Mientras mis compañeros de Station Rebellion iban azul, de azul atrás, ahora os enseñaré los vídeos, eh, pues con su performance. Eh, había de todo eh, y bueno decir que fue muy muy abrumador muy, muy salvajado al final se hizo un concierto por la zona de nuevos ministerios que es eh, lo que se cortó la última vez porque eh, el día 6 de octubre se cortó eh, el puente de nuevos ministerios y se ocupó eh, el jardincito que delante del Ministerio de, de Medio Ambiente y no sé qué, que lo llaman, más o menos, como transición energética o algo así. Y bueno, eh, os puedo enseñar a, eh, aquello que fue realmente bonito. Eh, que lo tengo aquí y nada decir que también la acampada fue eso fue como algo que recordaba muchísimo al 15m y muy bonito muy muy emotivo esto es Vale, esta fue la toma en el puente, ok. Eh, la verdad con música está súper chulo, el vídeo este del salto. Pero bueno, básicamente pues llegaron súper tempranito, a las seis y media de la mañana estaban entrando, se puso la primera línea, eso va así, hay una primera línea de gente que se pone, que son los que cortan realmente, se encadenan se ponen tubos, y luego hay gente detrás que está pues eh, dándoles agua, poniéndoles crema, hablando con ellos porque, porque te pones nervioso, o sea, ver a la policía adelante cuando no estás acostumbrado te pones muy nervioso, y ya simplemente... El hecho de que haya alguien ahí y que haya. Que, que esté libre y que sepa que no le van a poder detener a él porque no están haciendo nada y encima había abogados de, de sol legal, eh, bueno, hace que la gente aguante mucho mejor y esté mucho mejor. Eh, subieron un barco, Rosa, <risa> también, es algo que, que se ha hecho bastante y decir que, bueno, eh, ahí los desalojaron, detuvieron unas seis personas o por ahí, pero los soltaron el mismo día y, bueno, sí hay que decir que, comentaba a los compañeros, que la policía había pasado retorciéndoles el brazo innecesariamente, un poco ahí como, en plan, de fogue ¿eh? de, de rabieta, ¿no? En esos casos ahí se oyen silbidos. La policía está bastante, eh, en ocasiones, vamos a decir, facha o sea, están, están deseosos de acción en muchas ocasiones vienen como a lo mejor que han tomado mucho café o algo <risa> Y ahí, bueno, eh, pero bueno, eh, en este caso, pues lo he dicho, algún morado, un señor se le clavó la pulsera, no sé qué, pero en comparación con las cicatrices en la cabeza que te han torturado a la policía argelina, no es, y de luego no va a pasar, quiero decir, no va a ser posible de momento en España que te pegue una paliza, un poli, y te deje baldado o te disparen a bocajarro con con pelotas de goma y en, bueno en en Irak eh, la represión está siendo como bueno la gente dice no, no, lo, no lo pongo en Twitter si no pongo a un tipo que le, han, le acaban de tirar un bote de uno a la cara a dos metros ¿No? Y, no, y no lo veáis o, o sea, si quieres si lo, lo encuentras vale pero pero hay gente que dice periodista serio que está diciendo no no lo voy a poner pero está pasando, si queréis mirarlo aquí. Entonces, bueno, eh, esto es un poco. Decir que eso, mientras se hacía eso, pues se estaba haciendo la acampada. Esa acampada se mantuvo cuatro días y, y bueno, lo que sirvió para visibilizar. Y ahora en Madrid, pues diariamente se han hecho cosas. Eh, no sé si tengo alguno de. No. No. Ah, sí. Esto fue la COP Nada, hace poquito, hace tres, eh, tres o cuatro días. Bueno, cualquier cosa que rompa, cualquier cosa que llame la atención, pues sirve. ¿Qué nos queda ahora? Yo creo que nos queda ir dando la información que necesitamos dar. Nos queda decir que lo que ha pasado en el Mar Menor, es lo mismo que pasó en man y lo mismo que está pasando eh, en Huelva. Y, ojo, lo mismo que llevamos haciendo en África 30 años, que cargarnos un lago y matar a todos los animales de ahí, eso lo llevamos haciendo mucho tiempo en otros sitios, solo que ahora ha pasado aquí. Pero es capitalismo, es poner por delante el dinero a la vida. Lo ha dicho muy bien el Diario Guerrero. ¿sí? Sí, un detalle sobre que viene al hilo sobre lo que dices tú. Hoy, por ejemplo, ayer y hoy, se gastó dos días una grúa en la Consejería de Agricultura para poner un abeto gigante que parece ser que un empresario agrícola donó para ponerlo lleno de chilebolos y para poner los chiliboros necesitaron subirse a la grúa. Eso es una demostración de poder, como diciendo no pasa nada, aunque nosotros podemos hacerlo, Porque no, no, no. En la consejería de ah, ¿eh? se ha puesto un árbol gigantesco, un abeto que, que, que, que parece ser que un empresario donó, pero la grúa no, la grúa seguro que hay que pagar. ¿Eh? O sea, una demostración de poder como diciendo, no pasa nada, y además un desayuno con chocolate y de todo esta mañana allí delante de todo tu... Pero es eso Eso pues, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh es algo muy antiguo, magnífico, es, eso está inventado, y, y la cultura que hay en este país, que levante la mano quien piensa que en este país nosotros sentimos a los políticos como nuestros empleados, y es lo que son, son nuestros empleados, pero se si nos ha olvidado, yo creo que tiene que ver con el franquismo, con esa idea de mira lo que nos ha dado, mira lo que nos dio Felipe, Felipe trajo muchas cosas, los socialistas trajeron muchas cosas. Entonces, eh, eso hay que cambiarlo. Creo que hay que cambiar el hecho de... Creo que lo que hay que cambiar son creencias irracionales. Por ejemplo, que esto es una democracia. Y hay que empezar a decir que esto sí podría ser una democracia, pero no como es ahora. Que levante la mano que conozca blockchain. Quiero levantar la mano que conozca bitcoin. No cuento más. Bitcoin está basado en blockchain. Si no existiera blockchain, no existiría bitcoin. Blockchain es una manera de guardar internet que es inviolable. Tú no puedes hackear blockchain. Porque si no, no habría existido. Nadie, nadie habría metido dinero en Bitcoin. Nadie habría metido dinero en criptomonedas. Nadie habría metido dinero en algo que es virtual. Como es, es inviolable porque la información que se guarda son datos, deben de ser ahora mismo unos 7, 8 gigas, tampoco es mucho, se manda a 200 y pico mil servidores cada 10, cada 10 minutos. Y se destruye, se manda y se destruye. Es decir, que si tú quieres hackear eso, eh, corregidme si me equivoco, lo que sabéis, si tú quieres hackear eso, necesitas hackear 200 y pico mil servidores del mundo, cosa que es, vamos, ni tan Cruise en Misión Imposible. Entonces, eh, eso quiere decir que podríamos estar, primero, viendo todo lo que se gasta el Estado y en qué, al momento, y podríamos estar votando todas nuestras leyes, o al menos las más importantes, con el móvil los diputados del Congreso de los Diputados tienen unas aplicaciones en sus móviles, en sus tablets para votar, por si no pueden ir porque están malos o están haciendo algo porque ellos no si además es la Constitución lo pone, joder lo ponen. pone, pone que todos tenemos derecho a representarnos a nosotros mismos, y si no, delegar en alguien. Lo pone ahí. No, que okay. Yo quería, si no querías así algo, pensar, o decir, algún tema más, en abrir el turno, de a ver qué nos parece y qué es lo que cabe hacer, ¿eh? aparte de utilizar que me parece fenomenal, toda esa creatividad, que además que es inherente a la generación que, que está delante a la gente joven y tal, que, que me parece maravilloso, que si pensáis que necesitamos, ¿qué necesitamos para movilizar al resto? Al resto de la gente y para conseguir metas concretas, como por ejemplo los soterramientos. Yo, por ejemplo, hoy para la charla pensaba, pensaba poner el ejemplo, ¿no? De, de una cosa muy, muy candente y, y que le estaba influenciando muchísimo a, a, a, concretamente a una persona para su vida y fueron capaces de juntarse y de plantear un cara y, pero no solamente ya con demostraciones de fuerza en la calle, sino que, que se organizaron. O sea que la organización, yo creo que a pesar de que no es bonita y de qué es tediosa y de qué es difícil, porque lo más difícil que hay es organizarse, es imprescindible. Es que sin eso, por mucha puesta en espera que tú hagas, si detrás no hay algo que luego siga con el tema o guíe todo ese... Que hay un hilo conductor, entonces es decir, vamos a ver, sí, eso puede impactar, todo lo que tú has dicho impacta, pero ¿a dónde le lleva? A, a esta gente que tiene el poder. Pues un, un día hace una cosa y, y tapa la boca con una cosa, otro día otra, y ellos van haciendo lo mismo, sus demostraciones de poder, como te he dicho hoy, esta mañana. Ellos han desayunado hoy ahí como si no, en Murcia no pasara nada, y, y lo van a seguir haciendo. Y además casi todo el mundo bajó al hall a desayunar con el consejero. ¿Eh? Entonces quiero decir que, que la gran mayoría todavía eh, si no hay una claro. organización de contrarreste hacia otras cosas pues van a estar al lado del de que tenga el poder. O sea, pues, propuestas. ¿sí? propuestas. Se abre el... <ríe> una plataforma civil. <ríe> sin, sin, sin, sin, sin siglas. <ríe> sin siglas. La base de la constante, ¿no? El, el día a día y el estar siempre. Hacer una propuesta, por ejemplo, al Ayuntamiento de Murcia de cómo debe de ser su, su, su transporte municipal, de cómo debe de transformar o cómo hacer propuestas de los vecinos de cómo tenemos el transporte municipal en Murcia. Que tiene que ver mucho con el, con, con el tema de la contaminación. ¿Me bueno, un segundito. Si queréis, eh, como damos opinional a mi parte, y, y si os queréis acercar para seguir así hablando, nos podemos poner un poquito de círculo, si alguien se quiere acercar, y ahí se pues, podemos seguir hablando. Eh, tenía el caballero tu turno, para. No, digo, en, en noviembre hubo un par de manifestaciones bastante masivas con el tema de más menor. Y un poco después hubo un... El mar menor, que había sido pues, castigado por Gadana, que había tenido que había tenido, y a hortandada de peces, pues la gente votó mayoritariamente a Vox. Entonces, explicame lo de las atenciones de vecinos. Es que si el vecino es de Vox, no va a ir ahí jamás. ¿entiendes? nada que Nada que pueda moverse un poco, o que consideren que son tecnologías autismo, hace. ¿eh? Lo ha dicho Jaime, cuatro, tres cuatro preguntas que he hecho al principio, ¿no? quién, ¿Quién iba a sacar a este en el fuego? Nadie. ¿Nosotros? ¿O nadie? Pero luego, claro, ¿dónde haces estas cuatro ¿Dónde las haces? ¿Por qué? Yo, yo llevo en esto media vida, desde que tengo uso de razones, estoy en esto. El cambio climático es esto. Y la realidad es que el cambio climático, al final aquí lo promedio le importa entre una mierda y una puta mierda, así de claro. Cómo le haces ver cómo le pegas los opciones a la naturaleza para decir, tío, despierta, ponte aquí. Entonces, mmm, falta un poquillo, quizás y como estás haciendo, que es estás haciendo tú aquí hoy. Como estás tú aquí hoy, barrio por barrio, sitio por sitio, sí, haciendo un poco de... de... preguntarnos, siempre dando un poco de pauta, vamos, vamos a irnos de aquí con algo concreto. ¿Vale? No hablamos muy bien, vamos a irnos con algo concreto. ¿Sabéis que hay una, una proposición de ley de cambio climático en la Asamblea regional ahora mismo registrada a, a, a un proceso de trámite parlamentario? De base ciudadana, se presentó a los cuatro cinco partidos políticos, vos no lo recibió. ¿Vale? Está en la Asamblea. Pero, niño, vamos a hacer una asamblea, vamos a, vamos a decir esto, vamos a, a escribir a nuestro representante político, me da igual el partido que vote. Escribe en la carta a mano, que reciben cientos de mil, una carta a mano, eso es exótico hoy día, con un sello, un manuscrito, y pide a tu representante político ten en cuenta esto cuando vayas a votar la ley del cambio climático. Y no dice nada, es una ley de supervivencia, de mínimo, de estamos en la zona cero del cambio climático, no vienes para otro lado. De igual que Murcia pesa el 0,1% de las emisiones mundiales, ¿vale? pero los problemas los tenemos. La acción es necesaria. ¿Qué va a ser de nuestra agricultura? ¿Qué va a ser de nuestro monte? La propia Consultoría de Agricultura y de Medio Ambiente reconoce que a 2050 en Sierra Puglia no habrá bosque. Y por bueno, debajo de 800 metros no habrá bosque. No Digamos de que dejamos que eso sea un desierto que siempre Quiero decir, que es una ley mínima de prudencia. Tenemos que ser conscientes de nosotros, de conscientes de nuestro político, de dejarlo pasar vamos a tope. Vamos, estamos aquí unos cuantos hoy, pero vamos a todos. Te levantas por la mañana, te vas a trabajar, tiene 200 problemas, tienes muchas cosas que hacer y poco espacio para pararse un poquito aquí, como a reflexionar y decir, oye, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, también estar atentos a las redes. Es decir, ayer eh, hubo una reunión que ya se había hecho con mucha más publicidad previamente porque era para preparar la ida a Madrid de eh, Ecologistas fue la sede de ecologistas nacionales, estamos ecologistas, Station Rebellion, eh, Teacher for Future, Madres por el Lima, eh, el, el, el sindicato STER lo he dicho mal, STER, algo así eh, y aquí éramos solamente 15 personas que tenían detrás a 60, entre unos y otros. Y. O, o más, no sé. Y me parece que esto. o sea, hace un año se oía tanto hablar del clima. no, ¿verdad? Espero que dentro de un año se oiga hablar de que el problema es el sistema capitalista y que eso es lo primero que hay cambiar. que el PIB. Que, puede subir, que el PIB ser, deja de ser lo que mide el desarrollo de los países porque el PIB sube porque vendamos minas sube porque Repsol joda paraísos naturales y sube aunque aquí haya leyes masivos el PIB no mide nuestro nivel de vida y están midiendo nuestro nivel de vida por el PIB y están definiendo nuestro nivel de vida por el PIB por ejemplo, quiero decir en el momento en que tú dices primero las personas, luego la pasta, ya puedes decir, ojo, el mar menor se ha jodido por eso. El mar menor se ha jodido por los campos que han convertido cultivos de secano en cultivos de regadío a base de pesticidas y de desaladoras. Eso es algo que ayer se habló en la reunión, y la infografía que hay que hacer para que se entienda eso, porque esta es otra, hay que hablarle a la gente como entiende. Tú no vas a leer dos folios a lo mejor, pero si vas a dar una infografía con colores y textos y fotos, que es una imagen y te lo pasan al móvil, por ejemplo. ¿De qué hacer? Para mí hay dos vectores muy claros de qué hacer llamar la atención informar más y lo dijeron ayer y está muy bien dicho esa tercera vía de mandar cartas poner contenciosos administrativos tirar por lo legal también y que hacer también lo bien juntos que no sea por favor la idea de lucha la lucha obrera ¡qué horror! Y que pasarlo bien, tendremos que las. Y ojo, eso tiene que ver con cómo usamos el ego. En España todos queremos ganar todas las discusiones. Y eso no es bueno. Hay que escuchar, hay que ser humildes, hay que dar cariño al compañero. Y así creo que hay dos vectores también en eso: cariño y efectividad. Creo que si hay esas dos cosas, si, si te convences con la gente porque te sientes bien con ellos y encima hacéis cosas que más o menos merecen la pena, ahí estamos. Eh, vuelvo a hablar, yo lo siento, Callate, me callo. <ríe> Si alguien quiere comentar cosas. Yo solo quiero, eh, por lo que has dicho, que por supuesto que entre nosotros el movimiento con alegría, con positivismo, pero a los que no piensan que haya que proteger el medio ambiente hay que darle la visión negativa. Porque como nosotros lo dejamos, lo que nos viene no es bueno. Miedo no hablamos de, de, de la alegría, del cambio un positivo, pero transmitirles que esté su, su no participación o su negligencia tiene una condiciones negativa para todos que el miedo cambie de bando, que decía el Ezejón, de pero en este caso cuidado, bueno en su, en su caso también tenían razón, pero es que en este caso hay muchos motivos, entonces efectivamente, eh, una de las cosas que dice los creadores de Extinction Rebellion es hay que perder la esperanza y recobrarla, pero recobrarla eh, aquí, dejar de tener esperanza en soluciones mágicas, eh, tecnológicas, dejar de tener esperanza en que en algún momento alguien va a venir y va a arreglar esto, así, ¿Ah, <risa> eh, esa esperanza hay que perderla. Pero hay que recuperarla en eso, hay que recuperarla en la idea de que el poder se le puede tocar las narices. No. Y, que, y que si somos muchos, funciona. Y si ponemos el cuerpo, que es de los argentinos, sí. si vamos ahí, estamos ahí, eh, llega. Y bueno, ¿qué? ¿qué? ¿Más cosas? ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, sí eh... fue apuesto. Bueno, <risa> Yo quería bueno, como una reflexión y una pregunta. ¿no? Porque de su herramienta eh, que es eh, una acción que ha tenido un éxito, mucha repercusión, casi en mantener el tiempo, pero claro, muy constante, pero al, al mantenerse en el tiempo, un día caía poca gente, luego otro, otro día iba más gente, se mantenía, pero sobre todo respecto a otras luchas que se diluyen más. Eso que dice el cambio climático a la gente le importa una mierda, pero algo que puedas tocar más cerca, algo que que te ayuda mucho a hablar con la realidad. Pues es verdad que el cambio climático es muy entero, mucha gente se le escapa, pero el mal menor no, es una sopa verde y eso lo tiene mal, eso lo, eso lo puede ver más, no, es una pena por igual. Me pido en un tráfico ah, todos dos días y en es que un atasco, también viene bien de la gente que eso me evita. o sea que lo que pasa es que le falta conectar esa parte con lo que, con lo que debería de hacer, pero, con Cierto, bueno, podría no, ser más no, no, pero lo del más menor es como muy dramático, lo del tráfico es como, bueno, tú mismo vas a ser coche. Entonces es, es difícil criticarse uno mismo, pero al más menor digamos que es muy fácil enfocarse porque sería como el soterramiento. O sea, es fácil tener como tema como el anclaje sobre la región, entonces supongo, no sé si lo veis así. Digamos, la forma más fácil de luchar contra el cambio climático que es Murcia, es el tener más menor ahora. Como activismo. Es que es más fácil para emocionalmente llegar a, a mucha más gente. Te digo una cosa, que desde trabajo de la y de Cultura, y al mismo tiempo de que estallara todo lo del mar menor, vinieron cuatro eh cuatro, no más, pescadores. Cuando una milita carta, a la puerta, con muchos conflictos y cosas, y, y era patético, porque es eran cuatro pescados, ¿eh? Después de ver dos especies muertos, eran cuatro los que estaban en la caja de la y una, y una tienda, de, de, de que eran cuatro. ¿Eh? Está, Está, de tranquilo. Está claro que hoy claro o... en día lo comina tanto. La verdad que políticamente no ha marcado nada ni hay nada. Y, y una pregunta eh, para terminar, era una parte que siempre me ha interesado mucho, es el poder que tenemos como consumidores. Creo que, que es mayor que política. Mucho más directa que un voto. Entonces, la parte de.. de con la o son sea, bloqueos, inversiones. Ah, que es? ¿El ¿Algo parecido? ¿Acciones conjuntas de alto consumo Cuando se quemó el Amazonas, este verano, el... ah, Steve Rebellion lanzó una amenaza a Bolsonaro diciendo, o haces algo o vamos a boicotear todos los productos brasileños. Y... y creo que está al caer, realmente él no ha hecho nada. Eh, totalmente de acuerdo lo que decíamos las empresas tienen márgenes de beneficio muy escasos si se lo tocas tienen problemas tienen serios problemas y, y efectivamente hay y sobre el otro que comentabais eh, Gregory Bateson más que os suena es un pensador norteamericano mítico dice el problema es los, el problema son los sistemas excluyentes es decir hay que hablar del mar menor y hay que hablar del futuro de nuestros hijos y hay que hacer cosas en la calle con batucadas y hay que hacer panfletos y hay que hablar con la prensa y hay que hacer vídeos, y hay que hacerlo todo. Porque el enemigo es gigante. Y creo que efectivamente lo que quizá habría que hacer es ir dando explicaciones globales. O sea, el mismo problema es el mar menor que la quema de bosques... Eh, en, en la, la quema de la, de la Amazonia es que es el mismo problema es la pasta por delante de la vida so, Yayo Herrero por ejemplo que levante um, la hermano ¿quién conoce a Yayo Herrero? los demás os invito a conocerla es maravillosa una pensadora española estupenda dice, ¿el, el problema es ese? el problema es la vida, ya sea la, la, los cuidados, la gente que, la, la, la, las mujeres que están manteniendo la vida en la familia, no están reconocidas. Y son las que están manteniendo la vida, son las que están dando el bocadillo a los niños y los están llevando a, cuando están malos al médico. Y no están reconocidas. Es decir, y lo mismo pues cuando quemas algo que es de todos, pues, o todo cosas así. Entonces... Eh, Sí a todo, hay que tirar por todas partes, pero creo que el discurso debería ir siendo eso. Y el cómo, me parece que es todo, hay que hacerlo todo. Hay una última cosita que os quería comentar sobre el cómo organizarnos. Y tiene que ver con eh, la teoría de conjuntos y tiene que ver con eh, las bandadas de estorninos. No he visto estas bandadas de en el aire que forman lenguas increíbles y que además son capaces de defenderse de una águila como si fueran un solo organismo. Se ha investigado y lo que ocurre con las bandadas de estornidos es que cada uno tiene a seis, está siguiendo a seis y está en conexión con seis, pero solo con seis. Y a nivel humano, que levante la mano quien le ha sido muy difícil trabajar con un grupo de... 15 personas. Queda la mano que le ha sido muy difícil trabajar con un grupo de 6 personas. <risa> También es difícil, pero menos. Es decir, es mucho más fácil trabajar con 6 personas con las que tienes afinidad y son amigos que 20 o 15 personas. Entonces, creo que pequeños grupos especializados en lo suyo y, y que les gusta lo suyo pero están en contacto con los demás, pues es una buena solución a nivel de usar las fuerzas que tenemos. Y bueno, ¿más cositas? Es que hablando del consumidor, como fuerza y... tu técnica, intenta, de intentaba levantar mano. mal la mano quien tiene contratada ahora mismo, su electricidad es ¿eh? 100% renovable. Mañana, antes pues aquí, mañana, mañana es que sábado, el que lunes, puedes tener electricidad renovable. La solar. La solar. La solar, allí, la mitad que tiene la solar. Pero hay muchas más. Son sí. más baratas. Pues no, son más baratas. Sí, y, eso de que las renovables son más caras puede que fuera verdad hace 15, 20 años, hoy no. más caro. ¿no? Una llamada de permanencia. No tiene permanencia. Los contratos de electricidad no tienen permanencia, no tienen nada llamas te contratas están dos meses está justo, no te gusta te cambia otra vez por qué estamos dando qué estamos nuestros, dando nuestro dinero a endesa por desconocimiento de los... por desconocimiento y porque la gente piensa que es muy complicado pero que, que, ya, así, está. que no vaya así, así que me entonces y luego y mañana qué va a pasar y tal no pasa nada el 100% renovable no luego pasa una cosa es que es que no interesa tal, que se los son todos iguales. Es que de meten, pero tu dinero va a productores, guía, eh, roble, tu dinero se queda aquí, se queda aquí Se va a destino, va de a pagar impuestos aquí, no se va a comprar petróleo a otros países, no se va a pagar mil millones de euros todo el año el petróleo de, de, de no, no sé. Es decir, que una cosa, pues, hay aquí tanto de Vox. es la ¿Qué es la ¿Qué la del pro del programa de Vox? Es decir, dice, primero lo aquí, contratar chacarra en se pues, queda el dinero se quedan venidos aquí, ¿vale? Una cosa que, y ahora estamos todos aquí y tenemos la Navidad, hay conversaciones con los cuñados Ahora con los cuñados con al cuñado Convence al cuñado Es que, es que se resume todo lo que no interesa que se sepa Hay una página que se llama Son culo. Interesa de, interesa Interesa de Maldita.es Desarmando burros. Interesa el, el desconocimiento en ese sentido, igual que eh, se sabe todo, pero se desconoce. Pues igual que se sabe, un ejemplo, yo es que soy muy de las cosas normales, ¿no? Igual que se sabe perfectamente que el frigorífico, por ejemplo, va a funcionar toda la vida. Ese, eso no se sale, no sale a, la, a, a la luz. ¿Por qué? Porque no interesa. Interesa que se cambie de frigorífico, de lavadora, de todo cada cada tal, pues esto es lo mismo. No interesa. Si tienes un medio. ¿Por qué? Porque ¿Por no interesa. Claro. quizá la pregunta no, quizá que os hago ahora, para quien quiera, es: ¿qué se os ocurre que se podría hacer para que una. No sé, una gran mayoría de la monja se enterara de algo que tú quieres que se entere? Yo, yo solo veo. Eh. O sea, las redes sociales llegan a mínimamente. Social. mínimamente. Los medios de comunicación están polarizados. ¿O haces esto persona a persona, boca a oído? No, Yo creo que lo que comentaba ella antes: la constancia, ¿no? De igual, una manifestación, la que sea, de la mujer, de la que sea, ahí está el clima, ¿sabes? Es la constancia, el día a día es la única manera de llegar. es lo que... Es lo que pues, pero, realmente, ¿cómo consiguieron algo lo de este con El día a día y la constancia, todos allí, los días. era algo? Sí, sí, claro, pero, pero era la manifestación de la mujer, y yo recuerdo terminar allí y, y luchar y estar con los otros policías, y yo, yo estaba allí por la mujer, pero al final terminé luchando por el tratamiento, ¿sabes? Sí, sí, el día a día, y pues, la constancia de, de todas las manifestaciones, de todo lo que sea, reactada al final el cambio climático más alejado aquí para acá yo me acuerdo en, cuando estaba la en las cuando cuando metió de Madrid Central salía en, entrevistando a un tío tío posiblemente no estaba todavía vos pero ya el hombre ya ya lo veía, ya lo veía. y entonces qué qué en, ¿La contaminación? ¿Dónde está yo? Mira, ¿dónde está ¿dónde está ¿Dónde? No. No. No, no. no hay conciencia de lo que significa. Pero para la temperatura, media del planeta la temperatura de su cuerpo. El, el está... suelo, claro, está... está... frito, claro. La cantidad de alérgicos, edifico... la cantidad de alérgica con alma y con alma, por ejemplo, en la región es, es pues, por ejemplo, la simulación de, de cómo deberíamos de que esto se puede convertir en China y todas esas personas bajas en la, la calle, por ejemplo. Y de que los, los, los, por ejemplo, de que los científicos, pues, por ejemplo, los médicos, que se supone que son científicos, de un hospital con un, con un respaldo como el Reina Sofía o el Arisaca, que forman parte de esa plataforma alarmante de la salud y ejemplo de lo que respiramos. Sí, hay, hay que implicar a la sociedad y a la gente que la gente respeta, como pueden ser los médicos los, eh, y gente que además tiene un conocimiento de base que, que nadie puede discutir. O sea, es como armarse, armarse como igual que te armas con el pacifismo, buscar otras armas. A base de la que te respalde para hacer para la vida yo quiero decir un tema que no nos engañemos ninguno eso conlleva un esfuerzo por parte de cada uno y un compromiso porque lo fácil es dejarse llevar lo fácil es no plantearse nada y la sopa boba a mí me den de sopa y me dan sopa y me conto entonces eh, un compromiso personal tiene que haber y un esfuerzo y tenemos que dejar el, el estado de bienestar total y hacer nuestros pequeños esfuerzos personales en lo que hacemos cada día siendo consecuente con lo que hacemos y coherente con lo que pensamos. Pequeñitos cambios en cada, en cada uno, la ropa que compra, como la energía que contrata, todo eso. Y bueno, y que hacemos de, de, de luz también para los que nos rodean. Porque yo compro ropa de segunda mano y alguien me pregunta, pues oh, vaya mierda ¿y de segunda mano? Pues sí, porque no sé qué cuánto Le doy mi. mi... Sin intentar hacer proselitismo, pero lo doy no, no, no, no, no, no. mi, mi razonamiento, y oye, ahí queda. Sí, si y otro me es pregunta, ¿y qué no ella, sé qué? Es una fanática. No, ah. pero yo no, yo no intento vale, convencer es... a nadie. Yo lo hago por convencimiento mío. Claro, ser o... tengo... Y conlleva un esfuerzo. Yo tengo un, ag... un El argumento, yo eh, decía, que... si nadie, nadie va a aceptar una proposición que le afecte económicamente. Porque obviamente es muy, fácil acostumbrarse, es muy fácil acostumbrarse a vivir con un poder adquisitivo mayor que a vivir con un poder adquisitivo menor. La teoría del decrecimiento dice eso, que nos sobra, nos sobra sueldo, nos sobran cosas que compramos y nos sobran muchas cosas. Entonces, eh, ¿quién que Pero, no, pues Pero tú eso lo trasladas ahora a un grupo que ahora trasladarlo a otras esferas, a otras más allá. pero muchas pequeñitas cosas como dice ¿eh? el proverbio ese africano que aparece en la página de regenera muchas pequeñita gente muchos pequeñitos lugares muchas pequeñitas cosas cambian el mundo Yo no te dije cuánto, ¿eh? cambian el mundo pero somos somos cada uno tenemos eh, una zona de un radio de acción de nuestro pues los que nos rodean, en los que de alguna manera se quedan con el tema y somos una generación impaciente. Es un reto, momento. Cuando yo cuente tres, 3, quiero que hagamos todos una palmada secundaria, que suene como una sola. ¿Vale? La palmada, he visto. Una, dos, tres. ¿Qué ha pasado? Los actos hablan más fuerte que las palabras. Hay que actuar, hay que dar ejemplo, hay que hacer cosas, hay que ver que se puede, hay que ver que hay que contarlo y decirlo, pero primero el acto, luego el acto luego el acción, quiero decir, primero el acto, luego el desmontarlo, luego decirlo, pero si no actúa, Yo no sé si hoy estaríamos aquí, tenemos aquí a la activista que ha sido Greta, que ya... Yo he creo que el movimiento, yo llevo todavía en el en mi y hasta que no aparece una persona, con coherencia, extrema, con un mensaje rotundo, y que le, se la suban las críticas, la país. no Lo han levantado, ¿no? Creo que han sufrido varias cosas, pero creo que, que el caso de, de Greta ha sido fundamental. Yo también, ¿eh? ¿verdad? Desde que no ha aparecido un líder, un líder de verdad, que actúa con, con su coherencia, hay que tener mucho valor para cruzarse el Atlántico Norte en esta época de pero, pero a Greta le están echando lo que queremos es, el... lo que, con... es que, que sale más barato coger un avión que venirse a para... ferrocarril. Vamos, más barato es cuanto a misión. Que el tren, que el tren a Madrid, cuánto CO2 hago. Sea, basta que tú quieras ser más o menos ello, que no, que no se puede ser. El 100%. No se puede ¿eh? Bueno, pues, ahí no, pero <risa> Entonces, basta que tú quieras en para que inmediatamente, pues tú has hecho otras cosas, pues tú estás, o sea, estás cómido y... No nos olvidemos también que, es que no necesitamos que todo el mundo esté de acuerdo. O sea, la teoría de la, de la tía hasta de Oxford dice, con un 3,5% de la población, manifestándose de forma activa, en Murcia no sé cuánto sería, no sé dividir, soy de letras, pero sería, sería a lo mejor 12.000 personas, qué sé yo, de activa, 3,5% capital. Murcia Capital. Murcia Capital, sí, supongo. Sí. Eh menos, no sé, es que menos. Menos de 2.000 personas. Y en la Gran Vía... Hemos ido, ¿qué?, 100.000, muchas veces, no sé yo, 100.000, o 50.000, muchas veces. Quiero decir que es desastre para va se ríen, ¿no? <ríe> Pero, ¿me entendéis? 6.000 personas dando con saco continuamente cambian algo. Punto. ¿Sí? Yo escuchaba Yo escuchaba en la radio este domingo pasado, creo que era, eh, en el programa este de Radio 3 del Bosque Habitado, Habitado en el que uno de los que siempre interviene en el programa, que es un activista agroecologista, decía de que, de que la única manera era de que hubiera un activismo muy fuerte civil, o sea, de que al margen de todas las organizaciones que existen y de que eso era muy difícil, pero que era, la única manera era una gran participación de gente. Haciendo cosas y unidas, o sea, organizándose, organizándose para hacer esto, lo otro, lo demás allá, lo que miran conveniente en cada sitio y en cada lugar. O sea, como diciendo, a lo mejor no tiene que haber una consigna global, siquiera, pero que en cada sitio lo que vea que es importante con sus vecinos, moverlo. <risa> moverlo y. Comunidades, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, pero tú fíjate, por ejemplo, y, y no me gusta el ejemplo, pero es que es muy gráfico, Vox. Ha conseguido de repente que lo que era una minoría de pensamiento, vamos a decir, residual en el PP, convertirlo en mayoritario. ¿Por qué? Pues, posiblemente porque ha tocado temas que, que te afectan más directamente. Yo creo que hasta que tú no veas un poquito eh, que se toca eso, sí. es un poco heroico. O sea, Mi punto de vista es que Vox empezó con los Serranos. Y empezó con el cabrón este de la copa, ¿cómo se llamaba? Jiménez los Santos. Sí. Creo que empezó ahí. Bueno, vos ha existido siempre, ¿eh? Sí, pero me entendéis, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, esa manera de pensarnos como españoles y como personas cabreado. Cabreados, de malos modos, abiertamente ignorantes, con sí. cero capacidad de, sí, sí, de, de, de, de dudosamente ignorantes. Que, es no olvidemos que tuvimos 40 años de franquismo, que la dictadura más larga de Europa fueron como 12. Digo, franque, de, de, de dictadura fascista, porque lo de Portugal fue más leve. Fueron 40 años. Eso tiene un peso que va a haber que deshacer. Jamás se va a eso. Es que la modernidad no ha llegado a muchos sitios, que ideas básicas que tienen que ver con la modernidad, como la igualdad entre géneros, no ha llegado, y que hoy se están poniendo en tela de juicio, se están poniendo en tela de juicio precisamente por el efecto de la Cope, el efecto de series como los Serrano, Gran Hermano, Beren Esteban, Gandhi Azor, todo eso no tiene influencia. ¿Y dónde ha habido dónde ha habido héroes de otra manera? ¿Dónde ha habido héroes que ganen de forma no violenta, que ganen de forma asociativa? Que sean héroes porque son valientes y son buenas gente. En las series de televisión, en las películas de Hollywood. ¿Ten tenemos, deberíamos ir generando nuevos relatos desde otro lugar y hablando de otras cosas. Y los medios técnicos están. Eso de ahí, ese móvil de ahí, vale unos 400 euros. Es ¿eh? caro. Pero graba cine. O sea, graba 4K, que es, es un nivelón. Y lo puedo editar en mi ordenador sin pues mucho jareo. Quiero decir, nunca habíamos tenido unos vídeos como estos. Habrían dejado los huevos, los cineastas de hace 20 años, con una herramienta así. Y yo he montado en vídeos, pero vídeos de VHS con cuatro vídeos montando esta mierda. Es incomodísimo, es un coñazo. Y montar vídeos con el ordenador es fácil y es bonito y es divertido. Hay programas hoy en día para hacer carteles preciosos y saber hacer carteles. Quiero decir, está ahí, tenemos que replantearnos eso como herramienta y tenemos que replantearnos cómo se hace bien una asamblea como herramienta y cómo utilizamos la inteligencia colectiva de un conjunto como herramienta que aprender, porque no la sabemos, no nos la enseñamos. Y hay que aprenderlo. En el de la hay una linda cosa que se llama cultura regenerativa que empezó sobre todo para ayudar a la gente que estaba en primera línea en los bloqueos a resistir la visión psicológica de tener que a la policía de Y desde ahí empezaron a pensar en psicología y empezaron a ver y, y, y aprovecharon cosas que ya estaban pensadas que el capitalismo es también mental que el capitalismo, el, el capitalismo nos ha metido en las venas violencia que este es un sistema violento y que tenemos que desactivar esa violencia igual que la no violencia es la respuesta a nivel protesta la única respuesta válida a nivel protesta, convencer si no convences estás muerto te van a machacar y a todo el mundo le va a parecer muy bien a nivel nacional es igual es decir, tenemos que empezar a llevarnos bien con nosotros mismos y con los demás. Tenemos que empezar a subir que el error es tan humano como cagar, comer o querer follar. El error es tan humano como eso. Nos equivocamos, se equivocan los otros y tenemos que ir deshaciendo esa vida. Y a nosotros mismos, la autocaña que levanten la mano, a quien es más fácil darse caña a sí mismo que a los demás. Que levante la mano y que le da la sensación de que es más normal en las familias y en el sistema educativo decir lo que haces mal que lo que haces bien. Y si no cambiamos eso, ya podemos tener un gobierno de Podemos, que no va a cambiar nada. Y me temo que Podemos no se ha puesto a hablar de esto, ni siquiera Extinción Rebellion en muchos casos se ha puesto a hablar de esto. Lo que pasa es que Extinción Rebellion lo bueno que tiene es que es cualquiera que asuma, por cierto que no lo he dicho, cualquiera que asuma tres demandas y diez principios. Las tres demandas son que diga la verdad los políticos sobre lo que pasa la crisis en medioambiental, que reduzcan a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2025, pues, para, los han dicho para 2025, pero bueno, dicen, bueno, si no lo dan en 2030 ya es Y de ahí en Quendessa decía que para 2030, cero emisiones, que suyo, lo veremos. Y la tercera es que no nos fiemos de los políticos que si hay cambios lo tienen que llevar científicos y comisiones ciudadanas elegidas por su entre voluntarios estás de acuerdo con eso el más tonto está de acuerdo con eso y dices que sí a los 10 principios que básicamente son ¿no? Y, no violencia y no sé qué y buen rollo y, y entre nosotros y tal él ya es el ser, ya de ya puedes actuar en su nombre y puedes estar porque lo digo esto porque se se libera, el código se libera, las posibilidades se liberan y, y cualquiera puede entrar a hacerlo. Y bueno, no sé por qué decía, por qué decía esto, de forma. No. Pero bueno. Sí. Yo tenía, he tenido una idea que a lo mejor es un poco locura y no sé si la podré o no llevar a cabo, pero que se me está ocurriendo. Eh, yo toco la guitarra y canto, mis pasiones y se me está ocurriendo hacer una especie de músicos por el clima o algo así para coger una vez a la semana entre todos los músicos a los que nos unamos y hacer un mini concierto de, de una hora, por ejemplo ahí en medio en el corte inglés con información eh, que queramos eh, transmitir No sé si... You are welcome <risa> <risa> que vais... una, una pregunta... El... Estamos en Facebook eh, ¿Te pueden decir algo las autoridades por poner una pascarta o una enara o un, algo a la vez que tú estás tocando o estás haciendo algo? En principio no. Lo que ocurre es que tú aquí lo que tienes que hacer es decir, informar que lo vas a hacer. Y si no te dicen que no, lo puedes hacer y nunca dicen que no informar de lo que a ser una pregunta si corta la calle, la de la calle no, no me parece sí. sí. por supuesto sí, pero si sí. vas a estar en parece que se perdió 10 días antes ¿Qué estaba, ¿Qué antes? Yo estaba pensando en la, la zona de estar que en ¿sí? que a ¿sí eh, ahí cada semana dos o tres personas alternando una guitarra y cantando y, y grabarlo y, y, y tener sobre, sobre todo algo de información que la gente vea porque claro, no van a estar cantando siempre algo que diga una cosa que o lo que sea, Genial, ¿no? hey, pregunta a nivel de eso de... Eh, a nivel... no sé si conoces a la Mordaza sí. ¿en qué margen nos movemos para hacer cosas que no te vayan a meter al tuyo, ¿sabes? Sí. Por, por cualquier tontería Hay un margen azul sí, no, sí. Hay un es súper amplio por, por eso, porque tú simplemente dices ver, que va a haber una movida ahí, mandas un papel y si no te dicen que no, si no se toman la molestia de responderte y decirte que no, que no se le ocurrir, puedes hacerlo. Yo no puedo volcar, ¿eh? Sí. Estos chicos estuvieron a esto de arcarse en bloques de hielo, como si la habían visto, estamos ahí como 20. ¿Cómo lo debéis hacer, chicos? ¿Lleváis las maderas y toda la movida vosotros? Es una estructura muy fácil de tubo. Sí, a de tubos. Se ponen al monte. Bueno. Y los bloques en un carrito. Sí, claro, ¿no? eh, bloques de un congelador no tiene más historia. ¿no? Claro. No, y ya cuando se dedica es para ahí. ¿No? Pues sí, claro, obviamente. Que ya no. cortamos el concepto. Este... Ah, vale, <risas> verdad. <rate. reanting> ah, <homageado> Una cosa que tu idea es genial, pero el, con estas cosas lo que pasa es que el primer día hay mucha repercusión, el siguiente menos, y luego ya vamos moviendo. Entonces, yo a lo mejor abogaría por algo más simbólico, como hacer algo contra cultura, que es fomentar la cultura, y por ejemplo, hacer, conseguir más implicación a través de vamos a repartir cultura, nos juntamos unos cuantos que a tocar la guitarra, que usamos esto, y enseñamos gratis y ahí generas que nuevas generaciones y gente que está interesada se vaya sumando a eso y haya permanencia en el tiempo. Pero para hacer eso en el, en el espacio público. Sí, o sea, es también simbólico, decir, empezar con la cultura a la calle, a los espacios públicos, la pongo eh, gratis. Ya a, a favor de todo el mundo, de todo el que quiera. Bueno, y a partir de ahí... Sí a todos, ¿no? sí todo. Necesitamos todo. Pero, ¿Pero puede, ser música, se llama, puede ser con la música, puede ser con el alto. No lo pasa, es tal sea más complicado de organizar. De que, de que realmente, si por ejemplo yo digo, venga, pues todos los viernes doy clases ahí en el corte inglés. Que vaya gente realmente a recibir la clase. Pero luego, al allá en los conciertos, había otra forma de moverlo. No yo, por ejemplo, antes eh, estaba en un grupo de patinadores, ellos sí... Con tanta gente. Y hacen muchas quedadas. Y de hecho, se llaman, se llaman los cigüeños, por ejemplo. Van los un grupos va lunes y miércoles, y otro eh, martes y jueves. Y lo organizan quedadas el eh, fin de semana de patinar en Alicante o en Madrid. En y no sé si lo habéis visto, son los patinadores que llevan las lucecitas a las 10 de la noche y son unos compas. Son pequeñas cosas. Bueno, decir que. Ah, bueno, pues no cosas. eh Stitcher Revolución lo que quiere decir es un paraguas de todo, de lo que haya allá. Este es tiene la conexión un poco nacional eh, con la cual va a tener un poco más de repercusión. Eh, entonces eh, ahora lo que se está haciendo ya es un taller de reparación de la asociación de, de vista bella entonces vas a algo te enseñan un poquito cómo va por dentro tal y eh, tenemos acceso a la asociación de, de vista bella y a muchos sitios de la universidad salones de la universidad salas de actos todo esto entonces sí a todo <risa> sí a algo más puntual incluso de botero sí a talleres de necesitamos todo, necesitamos básicamente todo. Eh, bueno, cortamos porque ahí va el concepto. ¿Queréis que digamos algo del concepto? Miguel Rosa viene desde Madrid y nos pasa la transformación. Perdón por la espera y nada, muchas gracias por venir, bueno, ¿sí gustaría, ah, esto es desde, desde Regenera. Regenera sí. nos gustaría decir de que sí que estamos abiertos a que todas las propuestas, eh, que, que todos los grupos en general, el vuestro y demás, eh, hagáis en la región que contar, contar con nosotros y a nosotros sí que nos gustaría por ejemplo a lo largo del año hacer incluso quedadas para hacer cosas con, con distintos grupos de, este, de estos temas o sea que para cualquier cosa contar con nosotros, ¿vale? Sí. Gracias por diarlo y bueno, muchas gracias por venir y participar